¿Qué tal? Espero que todos se encuentren bien y esta es la cafetería donde se llevan a cabo las tertulias de estilocracia. Yo soy Ricardo Domínguez y antes de comenzar quisiera preguntarles algo. ¿Tienen ustedes bien calculadas las consecuencias de volver al semáforo rojo? Es decir, de volver a quedarnos en casa, no salir no vender, no comprar, no tener ingresos porque solamente van a estar conformes y bien aquellos que tengan una pensión amplia, abundante y sin problema para, para que se las depositen cada mes. Pero los que no estemos en esa condición, ¿qué vamos a hacer? Yo les sugiero que por favor, por lo que ustedes más quieran, nos cuidemos, nos cuidemos exageradamente para que no nos vayamos a contagiar de COVID-19, porque si siguen aumentando los contagios, nos van a mandar a todos a semáforo rojo, y créanme, eso va a ser un caos y una catástrofe para nuestras economías y para nuestra salud mental. Bueno, pues esta es la cafetería, iniciamos la tertulia, ¿eh? salud con un café. Quiero decirles algo. El, el estilo es, incluso pues es el título de, de este, este canal, Estilocracia. El estilo es, es la manera en que nosotros nos manifestamos. Manifestamos lo que somos, lo que sentimos y lo que pensamos sin necesidad de abrir la boca. El estilo implica educación implica conocimientos, implica, no, por supuesto, buena educación, buenos modales, implica saber hablar. ¿Por qué? Porque además, porque todo es un mensaje. Y hay que entender algo, si todo es un mensaje, la forma en que nos paramos, la forma en que miramos, la forma en que hablamos, la forma en que estructuramos una, una, una conversación, una tertulia o un discurso, es parte del estilo y es un mensaje muy claro. <coughs> Perdón. Por eso es que quiero enfatizar la necesidad de cuidar nuestro estilo. No importa cuál sea el estilo de cada uno de nosotros. No importa si es un estilo de jeans y playera y tenis, o si es un estilo de jeans y polos y, y botas Chelsea, o si es un estilo con chinos y blazer, o si es un estilo con traje, o si es un estilo de ropa deportiva, no importa. Si ese es su estilo, entonces tiene que cuidarlo al 100%, porque su estilo es lo que va a definirlo a usted a los ojos de los demás. Cuando lo ven, cuando lo ven a usted, no importa cuál sea su estilo de vestimenta, su estilo personal es el que va a reflejar su modo de pensar, su modo de ser, sus principios y su educación. Y de ahí depende su aceptación, la aceptación que los otros le concedan. De ahí depende el, la, la coactuación, la interacción positiva, la, la interacción enriquecedora de usted con los demás. Depende de su estilo y de que usted cuide muy bien su estilo. Por eso es que quiero hablar hoy del estilo, porque sin importar, como les dije, cuál sea su estilo, si es de vaquero, si es atlético, si es de jeans, si es de chinos con blazer o si es de traje con corbata, no importa. Cuídelo, púlalo y vamos a ver cuáles son los errores que se pueden cometer si no cuidamos el estilo lo cual habla muy mal de nosotros y nos deja muy mal parados. Y la primera recomendación es esta. Tiene usted que conocer su talla. Su talla perfectamente bien. Y tiene que aprender a escoger sus prendas, las que sean para su estilo, de, un, de manera que le queden perfectamente bien. Los sacos, por lo pronto que son estas prendas, que sí requieren mucho más cuidado que una chamarra o un suéter, los sacos necesitan caer en los hombros con precisión, así, en una precisión exacta. Los hombros no pueden quedar ni más abajo ni más arriba. Deben caer exactamente sobre los hombros y envolverlos. Envolverlos y darle forma a su figura, adelgazarla y alargarla. Esa es la, la finalidad de conocer bien la talla. No importa si le va a quedar a usted un poco largo porque les voy a recordar lo que siempre les recomiendo si ya compraron una prenda confeccionada como un saco tienen tienen que llevarlo al sastre para que el sastre se los ajuste el sastre les va a ajustar el entalle el entalle a la cintura les va a ajustar el largo y el largo es así la mano pegada al costado y fíjese que el largo del saco llegue a Exactamente a esta altura, pegando, los, pegando el brazo a los costados y con el saco puesto. El sacer lo va a marcar y lo va a recortar y lo va a dejar bien. No importa que queden más corto en, en, la, en de la orilla del saco y el inicio de la bolsa o del bolsillo. No importa, el punto está en que usted luzca perfectamente bien con un traje que parezca cortado a su medida con un saco que parezca cortado a su medida eso tiene que ser muy claro la camisa tiene que quedarle bien. cuide bien el tamaño de su cuello para que cuando usted lo cierre pueda caber un dedo suyo así esa es la medida correcta de una, del cuello de una camisa cuide que las mangas le queden aquí cuide que el, el vuelo de la, de la, del puño cierre perfectamente si no tiene dos botones como es el caso de esta que tiene dos botones puede usted pedir al sastre que le ajuste el cierre del puño para que siempre quede bien cerrado bien puesta su camisa y fíjese que sea su talla que sea casi casi slim si no es que si eso esté delgado que sea una talla slim para que le quede ajustada porque verse con, el, con la camisa demasiado grande y demasiado holgada Solamente le va a dar más volumen de gratis. He regalado más volumen. ¿Y usted para qué quiere verse más voluminoso de lo que es? Necesita verse estirado, Necesita verse claro. Bien. Alto. Delgado. Porque eso es parte de su estilo. Eso es lo que manifiesta el cuidado que usted tiene con su persona. Y al tener cuidado con su persona. Tiene un cuidado pulcro. Escrupuloso. Con su estilo de vestir. Y ese cuidado es algo que se va a notar de inmediato. Es algo que quienes le rodean, quienes entran en contacto con usted, lo van a notar a la primera y van a saber que usted es un hombre cuidadoso, porque usted es una chica cuidadosa. Y cuando uno es cuidadoso, es uno cuidadoso con todo, con todo. Vamos a, a ser cuidadoso con sus relaciones, con los servicios que presta, con lo que produce y vende, con todo. Es un, una forma de manifestarse de la honradez, de la honestidad y de la ética y de los buenos principios. Esta pulcritud en presentarse ante los demás. Y repito, no importa que usted ande en jeans, playera y tenis, pero tienen que estar perfectamente limpios y ajustados perfectamente a su cuerpo para que siempre, siempre esté usted reflejando esta pulcritud y este cuidado. Y es el que todo mundo va a entender que usted va a prestar ese mismo cuidado a todo lo que hace usted en su vida. Por eso es que el estilo, el estilo es importante y hay que evitar estos pequeños errores que le acabo de mencionar. El siguiente punto que me importa mucho que cuidemos es el de los zapatos. Miren, obviamente pues casi todos nuestros los seguidores del canal son varones. Y quiero decirle que una de las cosas que primeramente ven las chicas en uno son los zapatos. Ojo, y los zapatos tienen que por lo menos estar perfectamente limpios, perfectamente boleados. Usted necesita tener en casa un equipo de boleo, un cepillo para zapatos de piel negra, un cepillo para zapatos de piel café, un... Un cepillo para ante o gamuza y una esponja con silicón en color neutro para poder limpiarlos rápidamente si, si tiene frisa. Siempre quedan bien, estos de calzaneto, ya los conocen. Estos son perfectos. Pero también necesita humectantes para piel curtida. Como le repito, los humectantes mejores son de las marcas alemanas Colonil o Pedaje. Ambas marcas. Las venden en las zapaterías Jean-Pierre y en las zapaterías El Borsegui. Ahí es donde pueden conseguirlos. Necesita usted también tener para sus zapatos un calzador. Y siempre úselos y póngaselos con un calzador. No se los ponga metiendo el pie a fuerzas porque va a romper el contraorte del talón y se va a deformar su zapato y su pisada. Y si le forma su pisada, se le va a deformar la cadera y la espina dorsal. Por eso es muy importante que sus zapatos estén perfectamente cuidados hay que darles mantenimiento, hay que cambiar las tapas cuando, es, cuando se puede cambiar las tapas del tacón, hay que reenzuelar o hay que instalar una suela antiderrapante si la suela es de cuero y tiende a resbalar. Todo eso hay que cuidarlo muy bien, pero por sobre todo hay que traerlo siempre limpios. Ahora, si ya somos hombres cuidadosos con nuestro aspecto y con nuestras cosas, no es solamente traer los zapatos limpios, es saber qué zapato vamos a usar. Miren, un zapato de vestir, un zapato formal como un Oxford y un Derby, que son los, los ideales porque van con todo, no se usan con jeans. Nunca se usan con jeans. Los zapatos de vestir son para ropa de vestir, no son para ropa informal. Para ropa informal están los tenis, están los brog o bostonianos, los zapatos de ante, los mocasines, los mocasines driver... Pero los zapatos formales de vestir jamás se usan con jeans, jamás se usan con chinos y jamás, mucho menos con ropa deportiva, con pants, pues jamás. Eso sería un error craso. Eso automáticamente le borra a usted de la lista de prospectos de la chica con la que esté usted conversando que previamente ya miró sus zapatos. Entonces sí, es muy inconveniente que tomen en cuenta esto de los zapatos porque... Es la parte final, pero es el toque, el toque indispensable para que todo su atuendo quede perfecto y en perfectas condiciones a la vista de los demás. Eso es lo que quiero decirles hoy por hoy en, en, en cuanto al estilo se refiere y al cuidado que debemos tener de ello. Porque esto es estilo casi y nuestra función es ayudarles a tener estilo, y ya que lo tienen, ayudarles a cuidarlo. Eso y ahora pasemos a una anécdota que les quiero contar. Ustedes conocen, el, bueno, saben que hoy por hoy las copas donde se sirve el champán y los vinos blancos y los vinos blancos espumosos, es una copa alargada, aflautada. Pero antes, durante prácticamente hasta mediados del siglo 20, las copas de champán eran unas que parecían como tina, una como bañera de, de boca muy abierta, redonditos, con su vástago y su base. Y además eran muy difíciles de, de manejar y de manipular porque generalmente las llenaban, los, los meseros las llenaban. Entonces uno levantaba su copa y siempre andaba salpicando o salpicándose uno mismo. Siempre se nos cae algo de champán al usar ese tipo de copas. Pero fíjense que fueron muy populares desde que se inventaron. Y las inventaron durante el reinado de Luis XIII, perdón, de Luis XVI en, en Francia. Y las inventaron así porque el rey, el rey estaba tan enamorado de su esposa María Antonieta y estaba tan es cinismado con ella que mandó a hacer esas copas con la forma y el diámetro exacto de los senos de la reina María Antonieta. Esa es la anécdota que les quería platicar y por eso sepan ustedes que esa era la forma en que solían construirse y fabricarse las copas para el champán que eran sumamente incómodas. Las, las actuales son las buenas, pero aquellas fueron las buenas durante tres siglos, sí, casi, casi. Esa es la anécdota de hoy. Y no sé, creo que no tengo ninguna receta, pero sí tengo una recomendación. Si les gusta cocinar pasta italiana, espagueti, recuerden que a la salsa siempre, siempre, siempre hay que añadirle salchicha italiana. Y la salchicha italiana no la venden donde sea. La venden en Superama, en City, en City Market, y tal vez en alguna otra tienda de delicates y exquisiteses. Pero no es, no es un artículo popular que puede usted encontrar en cualquier departamento de carnes de cualquier supermercado. Pero se necesita la cecchicha italiana porque es la que tiene el sabor preciso para la pasta. Además hay que añadir el ajo muy bien cortado, en remanadas muy delgadas, pero muy muy delgadas, el aceite tiene que ser aceite de olivo virgen y hay que añadir un poco de sal y también un poco de azúcar y también un poco de vino tinto para que la salsa de su espagueti quede con el perfecto sazón al estilo italiano camaradas, esto es todo por hoy me da muchísimo gusto encontrarme con ustedes es algo enriquecedor de veras me complace mucho estar en estas tertulias con ustedes. Espero sus comentarios y nos vemos de este domingo en 8.